Aquí comienza instrucciones para hacer este mundo mejor. Si tenemos un objetivo en este mundo es que todos los seres humanos, independientemente de sus creencias, religiones, razas, vivan en paz y hermandad. Esta es una frase de Abdel Karim El-Katabi, líder antiimperialista y anticolonial. Hola, muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos una vez más a esta emisión de cada martes de este programa Instrucciones para hacer este mundo mejor. Como hemos comentado en otros programas, es una alianza informativa y de comunicaciones de diferentes organizaciones presentes aquí en Málaga. En la tarde de hoy nos acompaña en los controles técnicos Francisco Guerrero por la PDHA y nuestros invitados, como siempre, invitados eh, especiales que con mucho eh, cariño nos acompañan en cada una de, de las emisiones que tenemos. El día de hoy el turno le corresponde a Reda Benzaza y a Yamal Mouno, eh, pertenecientes al movimiento del RIF. Quien les habla, Ofelia Castillo Pérez, de la Fundación Tierra Patria. El programa de hoy está entonces dedicado a los compañeros y compañeras del RIF a su lucha contra la represión del régimen del monarca alahuita Mohamed VI. Bueno, empezamos esta conversación con Reda Banzaza. Reda, tú perteneces al movimiento del RIF. Este movimiento, ¿en qué lugares de España está funcionando y cuáles son las principales acciones que desarrollan? Así es, Ofelia, muchísimas gracias por la invitación, por abrirnos el espacio en este programa. El movimiento popular del RIF nace eh, con un epicentro en Alucemas, en, una, en la capital política del RIF, en el 2017, después de un crimen que cometió el régimen alagüita, el régimen eh, dictatorial marroquí. Y a raíz de ese acontecimiento se inicia un movimiento, un movimiento al que pertenecemos tanto yo como mi compañero Jamal Mouna, eh, de manera espontánea. Y, y se fue eh, creando un músculo eh, solidario en la geografía europea. Conocemos y sabemos que el RIF es un pueblo eh, eh, al que se le ha condenado a, al exilio, a sacarlo fuera de su tierra, porque no se ha respetado nuestra identidad, porque eh, hemos estado marginados a lo largo de nuestra historia. Y, contestando a la pregunta, eh, se ha creado eh, un número de comités solidarios en la geografía europea, principalmente en España. Y no es una casualidad, eh, porque la migración rifeña eh, eh, se encuentra consolidada eh, en el Estado español principalmente en Cataluña en Madrid en el País Vasco, en Andalucía eh, y esta comunidad se, se ha eh, desarrollado o eh, es una comunidad que no se ha desarraigado en absoluto de la situación política que vive el RIF que vive nuestra tierra en relación a eh, a los comités mm, solidarios, comités de apoyo, pues eh, se encuentran en, en Bélgica, en Holanda también, y, y aquí en Andalucía, eh, pues eh, gracias al apoyo y a, a la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos, del APDH, pues hemos ido encontrando un espacio de denuncia, un espacio de acompañamiento, un espacio de solidaridad para, para enfrentarnos a, a, a la situación de que supone vivir en el exilio y que supone nacer o hacer tu vida de cero, lejos de, de tu familia y de tu tierra. Y, y en esas estamos. Eh, recientemente fue el Día Mundial de las Personas Refugiadas, llamado una Tú estuviste presente también en ese evento organizado por la Casa Invisible. Bueno, en la Casa Invisible, pero organizado principalmente por la APDHA. Eh, y en este evento que contó con una participación importante y significativa de personas rifeñas que están aquí en Málaga y de sus alrededores eh, estuvimos también comentando un poco acerca, bueno de la situación de las personas refugiadas, en tu caso eh, viniste en enero de este año aquí a, a España hace realmente muy poco tiempo, por eso también les anunciamos a nuestros oyentes Yamal pues va a ha progresado muy rápidamente con su español, pero este, allí va como, como en la tarea, por eso también eh, en algún momento alguna de las frases o palabras que, que él diga en rifeño, pues eh, Reda eh, hará la, la interpretación de estas palabras. ¿Cómo ha sido esa situación desde que llegaste? Sabemos que pasaste por el CIE en, Mursua, en Murcia. ¿Cómo ha sido este, ese digamos recibimiento que tuviste allí? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cuáles fueron las circunstancias eh, y la forma como tú llegaste aquí a España? Ahora gracias uh, por esa invitación. Uh, me voy a retratar para hacer todo posible, para enviar un mensaje a todos los uh, países democráticos. Uh, uh, y la única cosa, cosa que me dejen para marchar uh, del país uh, del régimen Alawí y nosotros en, en el RIF, Estamos viviendo, viviendo está, el RIF está sufriendo eh, sufri por el régimen eh, alawi Yo tam, me siento en mi país, en el RIF, que siento no, no tengo patria, no tengo la liga como un, un extranjero de, dentro de mi país. Esa cosa que me dejen para marchar dos, dos veces, yo entrando al nos me cogen los eh, gobiernos a régimen alawi ¿Por qué tú sales a la calle y estás protestando? ¿Quieres llegar? ¿Quieres ver mi patria? Muy va adelante, no quiero. Eh, eh, esa cosa que me dijeron yo entrando aquí el 18 de enero de 2021. Eh, cuando entrando aquí, a, cuando llegando al Madrid, yo estoy quedando en equilibrio. Una un, un gente está en, en Cruz Roja que me que yo estoy... Eh, ¿La, bandera? la bandera de red, entrando en una bandera de red. Una gente que están mirando en mí, me dicen, hey, hey, ¿qué está esa bandera? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué me voy a quitar esa bandera? Es de mi, mi, mi, mi patria. Me dicen, no, no, eso no, aquí no. Yo cuando estoy preguntando que estoy en España o en otro país, en, estoy en Tanger o Tetuán, que est, est, quedando, est, estoy quedando increíble que eso. En Choc. En Choc. Después, cuando entrando a, a una habitación una, de Cruz Roja, ahí en Mutri de puerto de Muitri, eh, porque mi, mi me pregunta una mujer que está me pregunta por qué tú sales. Estás uh, quieres entrando aquí a España. Que yo tengo problemas políticas Los, los, los policías del régimen de Alawi me cogen entrando al cárcel. Yo dejando mis amigos adentro dentro de cárcel. Uh, de mi compañero Nacer Zari que tienen uh, 20 años de cárcel. Están uh, mis compañeros están viven muy mal dentro de cárcel. Yo no puedo dejar para para callar, cuando cuando me cogen otra vez pero yo cuando yo yo cuando saliendo de cárcel la primera vez yo saliendo directo a la calle para protestar pero cuando me cogen eh, respuesta de policías por qué tú estás pasando dos años por qué vuelves al calle sí yo voy a volver al calle que dejando a mis amigos dentro de cárcel importante no puedo abandonar a mi deja me digan y vas a volver al cárcel, si sí, me voy a volver al cárcel, no pasa nada yo dejando mis amigos, me mis... hizo un orgullo para estar con mis amigos dentro de cárcel esa cosa me que dije, no, una jefe de, de, de policía esa es una tarjeta, una tarjeta maría pero no vuelves a la calle y no escribes nada en facebook Busca vivir tu vida y marchas de aquí o quedas aquí. Pero calla, yo no puedo, no puedo dejar a mis amigos que estamos, eh, estamos todos. Eso en, te lo han dicho aquí, en el CIE, aquí en CIE, estoy. estoy. Uh, este. uh, <ríe> eh, eh, Me voy a hacer todo por, para. <ríe> eh, eh, el primer aviso te lo dan en el RIF, en Alucemas. Sí, te Cienes, dan el primer sí. aviso de sí. que si vuelves a la calle te vuelven a detener. Sí, eh, sí. Y cuando entrando aquí al a, a, a Mutre yo, <ríe> en un traductor, un traductor están en Mutre, me parece que ese traductor es un hombre, no es normal, que tienen llamada de los eh, servicios servicios de Marruecos, que esa gente se va a volver en mejor, esa gente no quiere para ir a Europa, eh, que sabían que yo estoy, que tengo para hablar, no puede callar, Uh, para ah, cerrar, no puedo cerrar mi boca, me dejando el, pues, los agentes del REF están viviendo en un mar, todos están pensando para marchar, para marchar de, de, de, de mi patria, del REF, pero el régimen a la UE es un criminal. Pero todo eso que tenemos una... una tenemos una de, archivo, de, de, de histórica eh, dice de que España nos se al en régimen Aragüe, hemos estado viviendo en el, el infierno fi, fier, con el régimen Aragüe. Que nosotros, que yo entrando para hablar con todos mis compañeros de aquí de Europa, para que vamos en la calle, para protestamos, para que vayamos el mensaje de pueblo de pueblo a todas las zonas del mundo. Reda... Eh... Estamos en España, pero sin embargo, eh, uno se encuentra comúnmente en diferentes espacios y la gente no tiene ni idea qué es ser rifeño, eh, cuál es el, eh, en qué consiste este, el régimen ¿no? que tienen, tienen ustedes allá, cuáles son esas situaciones problemáticas y difíciles por las cuales ustedes padecen y por las cuales también inician esa lucha en principio allí, pero luego una vez pueden salir desde afuera también para apoyar y darle fuerza a la gente que está ahí adentro. Cuéntanos un poco, porque a pesar de la cercanía ¿no? que tenemos, eh, hay mucho desconocimiento acerca de qué es el Rifeño y cuáles son también las problemáticas que allí se viven. Bueno, totalmente, totalmente. El, el Rif y es el pueblo que hay eh, enfrente, es el primer pueblo que, eh, que se encuentra Andalucía en el otro continente. Eh, la marginación, la exclusión y el abandono, cuando ponemos estos términos y los ponemos justamente aquí en Andalucía, se nos entiende muy bien. Somos tierras que hemos sido eh, excluidas totalmente de, eh, de los proyectos de, de país que, que se han diseñado. Los poderes centralistas nos han, nos han empujado al abandono absoluto. Y justamente en Marruecos, eh, donde las inversiones y, y, y las apuestas económicas se han concentrado en el triángulo Casablanca, Marrakech, Tánger, pues han dejado a la región del RIF eh, totalmente en el abandono. Y, y no son decisiones eh, que, que vengan mmm, recientes, ¿no? es una cosa histórica que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia. El régimen marroquí, el régimen alagüita, eh, llegó eh, ya con, con la espada eh, contra el pueblo rifeño. Llegó contra la espada eh, y son distintos episodios. El, más, eh, el que más suena a nuestra memoria es el 58-59, cuando eh, Hassan II, que aún no era monarca, que era el príncipe heredero, bombardeó. Eh, el RIF bombardeó nuestra tierra y allí se generó un éxodo migratorio importante. El segundo éxodo más importante en nuestra historia es el 2017, cuando Mohamed VI, el hijo de Hassan II, inicia una nueva represión. Una represión que acabó con mi compañero que, que me acompaña en una cárcel injustamente condenado, con Nasser Sefsafi, con Nabila Hamjid, con mi compañera Silia Ziani, que tuvo que enfrentarse a interrogatorios donde fue manoseada, donde fue acosada, con hermanos, con compañeros, que tuvieron que enfrentarse a interrogatorios con las fotos de sus hijas delante, con la amenaza de que iban a ser violadas delante de mi compañero Mohamed el si no se autoinculpaba. Estamos hablando de un régimen que en el 2021... Se está presentando a nivel internacional como un régimen que apuesta por la democracia, que apuesta por la renovación y es un régimen que sigue totalmente anclado en los años de plomo y con el pueblo rifeño. Una reconciliación la estamos viendo cada vez más lejos porque eh, no hay una apuesta sincera que vaya a a reconciliar a nuestro pueblo y también en este marco de actualidad total que estamos viendo con el tema de la posible eh, liberación de los presos políticos y de abrir una página nueva en relación a, eh, a la relación que tiene el RIF con, con, con el Estado marroquí, con la liberación, con el fin de las condenas, con el fin de las persecuciones políticas. Eh, estamos hablando de una reconciliación que se debe producir ya y debemos enterrar ya las torturas, los años de plomo, la, las injusticias que ha sufrido el, el RIF y abrir ya una página, una página de entendimiento y una página que nos empuje como pueblo a vivir nuestra libertad con dignidad. No, no tenemos que estar eh, obligados al exilio no nos tienen que empujar y sacarnos de nuestra tierra, porque queremos a nuestra tierra, queremos a nuestra patria y queremos trabajar para que nuestra tierra prospere y vaya hacia adelante. Y sin derechos humanos, sin respeto a las personas, nuestra tierra nunca va a prosperar. Además de todas las mmm, tareas y acciones que de manera continua vienen realizando, básicamente eh, también he estado con con ustedes en estos días, eh, una persona que se dedica al tema de redes, sabemos que tienen mucho movimiento en redes, todas esas tareas de visibilización que vienen realizando, eh, tienen algunas otras acciones más que todo dedicadas a la incidencia política, eh, tanto nacional como internacional, que les permitan eh, ir alcanzando un poco eh, logros políticos en este tema? Totalmente. El, el movimiento sin las redes sociales no, no se puede entender. Nuestro movimiento, el Jirak, que eh, nace eh, gracias a la fuerza de las redes. Es una herramienta eh, que, que se utilizó, que nos vino para llegar directamente a, a los corazones de la gente. Sabemos que los medios de comunicación en Marbucos están completamente agarrados por eh, los tentáculos del régimen, por Mohamed VI y por el Palacio Real… Y, y el hecho de, de, de las redes sociales, de, de la visibilización en redes sociales, nuestros compañeros Hassan, que, al que hacías mención, que estuvo aquí, su labor es fundamental, es clave ante el, el monopolio que a lo largo de los años eh, mediático ha estado en manos de, del régimen, se nos abrió una puerta en redes sociales. Los vídeos que hacía Nasser Sefzafi, que hacíamos nosotros, que hacía Hassan, llegaban directamente, sin filtro, a cientos de miles de personas. Y eso eh, ha sido una fuerza, y nos dimos cuenta de la fuerza mediática, del cuarto poder, que esa batalla la teníamos que dar, de que la voz del pueblo tenía que llegar directamente al pueblo de que no tenía que pasar por filtros ni de Duzim, ni de Rabia, ni de Sedisa, tenía que llegar directamente. Y allí eh, el movimiento, sinceramente, jugó un papel importante para, para impulsarse en las redes sociales. Y en este tema también eh, eh, hacer mención a un episodio concreto de, de la lucha del pueblo rifeño cuando el, el, el aparato militar y policial del régimen acorraló al RIF, eh, gracias a las redes sociales pudimos revertir esa represión y ese cerco. Gracias a las redes sociales pudimos salir cientos de miles de personas a las calles a protestar pacíficamente por nuestros derechos, gracias a las redes sociales. Y en cuestión de segundos se concentraron miles de hombres, de mujeres, de niñas y niños para decir basta ya, a un régimen caduco que tiene que abandonar absolutamente el camino de la represión y, y abrir otro, otra página. Hace poco les escuchaba a algunos de ustedes comentar que una persona rifeña, por el solo hecho de ser rifeña desde su nacimiento, estaba digamos, condenada de alguna manera a un posible exilio, ¿no? Eso creo que lo, está, lo decía también eh, Yamal eh, el otro día y le escuché eso. Y en este caso tú también has sido en este momento, o eres en este momento solicitante de asilo y de protección internacional. Cuéntanos un poco cómo va tu proceso y esa apreciación que tienes acerca de que solamente por ser rifeño y nacer rifeño ya tienes una presión, ¿no?, que te ejerce a salir... De tu país. Sí. Claro, eh, lo, lo, que, lo que comentabas sobre Mermegaz eh, Harqad como Garifides es el musulmán de Attikal. Claro, claro, que, que son nosotros en el RIF, que tenemos una historia pasada, eh, con, estamos contra el régimen árabe, que tenemos muchos problemas. El árabe, si están. Haciendo una guerra, una guerra con la lengua refinia cultura refinia todos que están en el río, en el maghzin, que a no querían ver nada de historia de pasado. Quieren ver una, un, un río, esa, esa, esa el, rif, el no quieren escuchar esa palabra río, que tienen en un pasado mar con... Patria, mi patria Riff, y contra marroquí El año me voy, a, me voy a, a volver atrás un poco de año de año mil, 1921 la guerra la primera guerra contra la imperialistas uh, ha sido una guerra para ganamos el refino por el refino gana esta guerra sí eh, eh, la república programación de la República definía en el año 19, 1921. El Rifenia es vivir de un tikitín en patria que sintamos, que sintamos, que, que sintamos bien, pero eh, cuando se volver la taluf eh, eh, eh, Francia, España, España y Marruecos. Eh, se sí, sí, uh, los gases, sí, sí, ¿Tóxicos? disparando uh, gases tóxicos para, para, para caer la República Rifínia. Y sí, está, es, esos dos tres países se ganando la guerra y nosotros se han rotado la, la guerra. Quedamos los mil personas que están muertos, los mil, mil personas están Uh, marchando de zona de red para el, y, y esas esas los imperialistas querían no querían seguir la república repoblación que tiene un apisamiento para uh, tarish, uh, liberación para liberación a todas las zonas del mundo contra los imperialistas y cuando y cuando rotamos la guerra españa y ya que. Y ya Y la gobierna. en zona del Río. Hace de año 1900, 1900, sí, el año mil 1900 ¿Y cuando, cuándo salen los españoles de año 1955, centrando otra región en, en el RIF, que nosotros que aprendemos con españoles, la lengua, que sí, es eh, normal, normal? Quiero aprovechar que, que mencionas un poco esa relación ¿no? de, de España sus posicionamientos políticos, el tiempo se nos está acabando, nos sí, queda un minutito para terminar y, y, y te invitaría a ti Reda un poco que nos contaras un poco eh, hoy cómo es esa situación de la, de la forma como se ejerce la política aquí en España, de los diferentes partidos políticos hacia la gente del RIF, ¿Cómo, cómo ven ustedes que están aquí en España ese nivel de acercamiento o de distancia o de discursos en contra de la gente del RIF. Eh, tenemos claro que, eh, en relación a las fuerzas políticas que hay actualmente en el Gobierno, eh, en relación al Partido Socialista, eh, deseamos y esperamos que se posicione eh, en el bando de los derechos humanos. Nosotros y yo, personalmente, eh, hemos trabajado en el Parlamento Europeo y hemos visto cómo el Partido Socialista eh, hacía de… De protector de los eh, intereses del régimen marroquí y eso lo hemos visto de manera clara y nítida. Confiamos en que en el futuro haya un cambio de posicionamiento y que se posicionen de una vez por todas a favor de los derechos humanos. Sabemos que actualmente el Partido Socialista tiene una fuerza importante en el Gobierno de España y, y por esa parte... Eh, deseamos y anhelamos que, que en un futuro haya una valentía y que, se, y que imperen los derechos humanos. En relación a las fuerzas políticas, tenemos que agradecer m, de manera clara el apoyo eh, de las distintas organizaciones, sobre todo de derechos humanos, pero en relación a, a, a, a la, al partido que compone también el tema de del Gobierno, que es Unidas Podemos, eh, han tenido distintas eh, actuaciones, distintas protestas, y sin ir más lejos, Unidas Podemos eh, ha jugado un papel importantísimo para que Jamal Mouna eh, pudiese ser liberado presionando en la Comisión de Interior, gracias al, al Partido Comunista Enrique Santiago, que, que, que hicieron desde el Parlamento Europeo también. Entonces, eh, para resumir un poco, la relación... Eh, de los partidos políticos eh, de derecha eh, en España, eh, mmm, deseamos que, eh, que se posicionen y a favor de los derechos humanos y que los partidos que, que nos han estado apoyando en distintas acciones que sean más valientes y que y que exijan ya de una vez por todas la liberación de los presos políticos y que no se doblen ante los chantajes del régimen la agüita Bueno, como cada martes, quisiéramos tener realmente mucho más tiempo para abordar todos estos temas de una manera mucho más amplia y para poder también disfrutar de todo lo que nuestros entrevistados y entrevistadas siempre tienen para contarnos. Pero bueno, el tiempo se ha acabado. Agradecer una vez más a Reda Benzaza y a Yamal Mouna por su compañía esta tarde aquí en Instrucciones para Hacer Este Mundo Mejor y recordarles a nuestros oyentes que cada martes de 8 a 8 y media tenemos una cita con los derechos humanos. Gracias.